¿Qué tal Games? Aquí lo saluda Shivo 07 y sí señores si me escuchan más claro y más nítidos la voz es porque tengo una nueva PC y espero que se escuche mejor y además del micrófono que ya creo que ya sirve mejor y espero que me lo dejen en los comentarios si se escucha muy bien o si lo escuchan bien y, y que me dejen no que Qué les pareció este video ¿no? de esta calidad de audio que ahora tengo Así que si quieren pronto les traigo un unboxing o lo que sea de la PC que tengo Y bueno, nos vamos con el video que es el Creepypasta que les voy a mostrar hoy Que espero les guste y lo disfruten Así que bueno, vamos a pasar con el video La mujer de la ruta 45A Era una noche normal, como cualquier otra en mi trabajo de paramédico Atendimos una o dos emergencias, nada complicado, hasta que eso de las 3.50 am fuimos llamados por un aparatoso accidente en la ruta 45A, no me extrañó el lugar, era una carretera que atravesaba unas montañas, por lo tanto es muy peligrosa, tan pronto llegamos era evidente, un camionero se había quedado dormido y había caído en un abismo, tardamos un poco pero logramos llegar hasta el fondo entre fuego y partes del vehículo logré ver a un hombre arrastrándose como si huyera de alguien cuando me acerqué se alegró de que estuviéramos ahí lo montamos en la camilla de emergencia ligera y lo subimos a la ambulancia él estaba muy consciente a pesar de todos sus moretones y fracturas no parecía peligrar de camino al hospital empecé a preguntarle acerca de él para descartar una contusión cerebral pero él solo me respondía ella viene por mí le pregunté que quién era ella, pensó unos segundos y terminó contándome todo. Yo soy conductor desde los 15 años, mi padre me enseñó y yo seguí con esto como mi trabajo. El único problema que tiene una persona como yo es lidiar con el sueño cuando tienes una ruta larga. Pero es algo que con costumbre aprendes a manejar. Hoy era el caso, traía un cargamento de materiales para construcción y tenía que entregarlo al otro día, por lo tanto me había planteado manejar toda la noche. Ya que iba tan solo por mitad de camino Hizo una pausa mientras asimilaba todo lo sucedido Hasta ahora yo no tenía ni la más mínima idea de lo que había sucedido Seguía concentrado en hacer mi trabajo Y en mantener al conductor despierto y hablando Le pedí que me siguiera narrando Había notado que era una noche muy oscura Por esta época es normal que la luna ilumine bastante el camino Pero esta noche no No había rastro de ella Había oscuridad absoluta Pero igual no le di importancia Debía llegar a tiempo y aproveché que no había ningún vehículo para ir más rápido. Después de unos minutos lo noté. Estaba totalmente solo. No me asusté, pero me parecía muy extraño. Con tanta soledad era difícil que el sueño no empezara a apoderarse pronto de mí. Como me sentía cansado, busqué un poco de café en mi tarro, pero estaba vacío. Pensé que sería una noche larga y dura. Continué normal hasta que en una parte recta vi algo junto a la carretera. Más bien, alguien. Entre más me acercaba más podía distinguir, era una mujer, de vestido rojo, pelo largo, levantó su brazo en señal de pedir un aventón, Yo inmediatamente me detuve y la dejé subir, sin saber que estaba dejando subir a mi propia muerte, era una mujer muy hermosa, ojos claros, cabello castaño, piel morena, pero con una sonrisa diferente a las demás, su sonrisa era como si disfrutara algún hecho malévolo, no le presté mucha atención, así que le hablé, le pregunté su nombre, pero no me respondió, le hice más preguntas, incluso la de por qué no hablaba, Me quedé callado unos segundos, y al final decidió hablar, me dijo que si me había despedido de Ana, Ana es mi esposa, no sé cómo podría saberlo, pero se veía muy segura. Le pregunté que cómo lo sabía, pero no dijo nada, solo volví a, la, a preguntar y le dije, sí. Luego guardó silencio. Yo quedé muy asustado, no me atreví a mirarla más, todo lo que estaba pasando era muy raro, empezaba a salir del sueño y me daba cuenta de algo, por esa zona no vive ninguna persona, por lo menos a 50 kilómetros alrededor, y que no había ningún auto averiado. ¿Quién era la persona a la que llevaba? Me pregunté, me giré para darle un vistazo de nuevo, pero ya no estaba. Iba solo en la cabina, me asusté demasiado, no lo podía creer, ¿qué se había hecho ella? No dejaba de mirar el asiento de al lado, pensando en qué pasó, cuando miré la carretera, ella estaba fuera del camión, en el parabrisas, mirándome, pero ya no era una mujer hermosa, solo podía ver sus huesos y carne a medio descomponer, quedé paralizado, ella me dijo que iba a morir, pero se escuchaban varias voces al unísono, en ese momento reaccioné y di un giro brusco al volante tratando de liberarme de ella. Pero lo que hice fue lanzarme a un abismo. Ya en el fondo logré salir como pude del vehículo. Tardé por lo menos una hora en hacerlo. Para mi sorpresa, vivo, me sentía salvo a pesar de estar mal herido y aún al borde de la muerte. Pero no me había librado aún. Escuché una carcajada enorme. Era ella. Estaba frente a mí, me miró y me señaló con su dedo y decía, te voy a matar. Una y otra vez. Yo empecé a arrastrarme hacia atrás como pude, sentí que era el final, me di por muerto, hasta que vi entre el accidente que se acercaba a alguien, eran ustedes los paramédicos, y cuando miré hacia ella ya no estaba. No sabía qué pensar, si creerle al conductor o creer en una teoría menos fantasiosa. Mientras estaba en silencio, noté que el hombre de la camilla señalaba hacia la ventanilla trasera, con una cara de pánico. Al tirarme, ahí estaba ella. La mujer de la cual me había contado, quedé aterrorizado, era horrible, en verdad un esqueleto demoníaco, me giré a ver al hombre y quedé aún más atemorizado, cuando vi el que el conductor tenía una abertura enorme en el tronco y salían todos sus intestinos. en efecto estaba muerto, y fue a causa de la mujer, me giré para verla a ella, pero no estaba, solo había un texto escrito con sangre en la ventanilla, decía, sigues tú. Hoy me encontré en la cárcel, aquella madrugada, al oír tanto alarido, el conductor de la ambulancia se detuvo a mirar qué había pasado en la parte trasera, solo estábamos el conductor y yo, y al verlo, asesinado de tal manera, solo pensé una cosa, llamó a la policía y fui culpado de asesinato, me quedan 40 años aún, me siento más seguro aquí, pero aún temo ser el siguiente. Si algún día pasas por la ruta 45A, después de la medianoche, es probable que te encuentres una mujer muy hermosa vestida de rojo Piénsalo dos veces Antes de llevarla